Comenzamos el proceso de reacreditación de nuestra carrera de Medicina por parte de Coneau. Necesitamos el compromiso de cada uno de ustedes para conservar esta certificación de calidad. Les presentamos la imagen que nos identificará en este proceso. Los invitamos a ser protagonistas. La acreditación será el reflejo de nuestro esfuerzo diario.